a calcular por los métodos de cofactor y, y eliminación vamos a definir lo que es un, lo que es un menor y un cofactor por ejemplo el menor 1, 3 el menor 1, 3, como la matriz que queda al eliminar la fila y la columna del menor es decir menos 1, 3, 2, 0 de la misma manera el menor a y sería este el menor de este sería el menor 2 3 es igual a qué cosa a la matriz cuando se elimina la fila y la columna 2 3 o sea queda 1 3 1 0 el último menor que vamos a trabajar va a ser el menor a 3 3 a 3 3 es el menor de este, de esa entrada y vamos a eliminar esta fila y esta columna entonces queda esta matriz como te habrás dado cuenta calculé todos los menores de esta columna ¿por qué? porque el determinante por cofactores uno lo puede hacer desarrollando los cofactores de una fila o columna en este caso yo elegí la tercera columna o sea j igual a 3 fíjate que j igual a 3 está acá j igual a 3 está acá y J igual a 3 está ahí. Bien, entonces el determinante de la matriz A, que se puede escribir también mediante las dos barras. Estas barras son un poquito peligrosas, porque antes para un número significaba valor absoluto, para un vector significaba módulo, y para una matriz cuadrada va a significar el determinante. Entonces vamos a escribir esta entrada, la entrada A13, por el cofactor correspondiente. Estos eran los menores, ¿no? Los cofactores son... Va a ser el determinante del menor con el signo que está dado por más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. ¿Sí? El signo está intercalado. ¿Y eso por qué? Porque viene de esta expresión. Menos 1 a la i más j. Por el determinante del menor a ij. Entonces, en este caso, cofactor 1, 3 va a ser igual a positivo el determinante de este menor, que es menos 6. Entonces, acá tengo que poner menos 6. Más menos 3 por menos 3 por su cofactor, que es igual a menos 3. Pero este va cambiado de signo, ¿sí? entonces va 3, menos 3 por 3, más 2, fíjense que el 2 está acá, corresponde a la entrada 3, 3. Entonces el cofactor va a ser igual al determinante de esta matriz, 2 más 1, 3, y no va cambiado de signo, 2 por 3. Entonces esto es igual a menos 6, menos 9, más 6 es igual a menos 9. Y este sería el determinante de A, el determinante de A. Entonces esto yo lo puedo escribir en forma genérica para esta para esta columna que es J igual a 3, diciendo que es A13 por A13 más A23 por A23 más A33 3, por A33. 3. Y estoy hablando entonces como si fuese la combinación lineal de los cofactores de cada entrada esto lo puedo describir en forma mucho más genérica de esta manera es igual al sumatorio con i igual a 1 hasta n si la matriz es de n por n de a sub i y j, fíjense que el j no cambia el j no cambia entonces voy a poner j acá como constante por el cofactor asociado y estoy diciendo estoy diciendo que j Podría estar, podría ser cualquiera de las columnas de la matriz. Para que se vea el contraste, entonces ahora voy a hacer el determinante mediante la fila, la fila 3. Mediante la fila 3. O sea, antes acá era igual a 3. Y ahora por un capricho mío va a ser I igual a 3. Ahora va a ser el 3... ¿Por qué cosa? El determinante del menor que queda, que es menos 3 menos 2, es menos 5, y es más menos más, no se cambia de signo, menos 5, más 0, y ahí no me preocupo por calcular el determinante, porque 0 por, por eso va a ser 0, más 2, este 2 es este, por el determinante, que es 2 más 1, 3, entonces el determinante es Hacia o sea, el cofactor es 3. Esto es menos 15 más 6, obviamente es menos 9. Estamos diciendo que ahora yo hice este determinante mediante la fila 3. Y además que todos los determinantes por cualquier fila o columna tienen que dar lo mismo. Vamos a ver ahora el cálculo de determinante por el método de eliminación. En este caso, lo que yo voy a usar va a ser dos hechos. Uno, que si yo tuviera el producto de dos matrices y el producto existiera, entonces el determinante va a ser igual al determinante de cada matriz, multiplicado por el determinante de la otra matriz. Eso solamente si estos determinantes existen. Y la otra cosa que voy a, que voy a usar es el hecho de que si yo te, tuviera una matriz triangular inferior, entonces el determinante es el productorio de los elementos de la diagonal. Y lo mismo si la matriz fuera triangular superior. Acuérdense, productorio de u sub i sub i. Bueno, estos son los hechos. Voy a colocar acá, de vuelta, la matriz A. 1, menos 1, 3, 1, 2, 0, 1, menos 3, 2, y voy a tratar de obtener una matriz triangular, triangular inferior. O sea que acá tendría que estar 3, 0, 2 y después mediante alguna eliminación eliminar el menos 3, este menos 3 y este 1, eliminarlos para que sean 0 y 0. ¿Cómo lo voy a hacer? Y mediante la premultiplicación por cuántas matrices sea necesaria, en este caso van a ser necesarias dos matrices, si ¿sí? Todavía no la voy a nombrar. Si yo quisiera que la tercera fila sea igual a la tercera fila después del producto por una premultiplicación, es evidente que la última fila, la tercera fila de esta matriz tiene que ser 0 0 1, porque 0 de esta, 0 de esta y 1 de esta. Por otro lado, si yo quisiera que esto se transformara, que esto se transformara en un 0, yo podría multiplicar todo esto por 2 y todo esto por 3 y obviamente esto por nada ¿sí? y entonces eso es, eso es lo mismo que poner acá 0, 2, 3 9 menos 2 es 7 nada de esto más 2 de esto es 4 más 3 de esto sigue siendo 4 y nada de esto más 2 de esto más 3 de esto me queda 0, que es el 0 que yo quería. Para la última fila, para la última fila, yo necesito un 0 acá y tengo que trabajar con esta. Entonces puedo multiplicar acá por menos 2 y acá por 1. O al revés, acá por 2 y acá por menos 1. Entonces, esto es 2. 0, en la segunda no le hago nada. Y menos 1. Menos 1. 2. 2 de esta más nada de esta menos esta es 0, que es el 0 que yo quería. En definitiva, estoy un paso más de que esto sea una matriz triangular inferior. Y esta es una matriz triangular superior, le vamos a llamar U1. Ahora faltaría hacer, faltaría que esto llegase a ser de este tipo. 3, 0, 2, 7, 6. 4, 0, 0 y acá me faltaría un 0 y acá ¿qué es lo que voy a poner y este producto pero este producto es este, menos 1, 7, 3, 2, 4, 0, 0, 0, 2 y entonces esta matriz le va a llamar U, U2 va a ser esta, para que se mantenga la tercera línea yo tengo que poner 0, 0, 1, para que se mantenga la segunda línea tengo que poner 0, 1, 0. La única cuenta que tengo que hacer acá es que esta se convierta en un 0. ¿Cómo? Multiplicando esta por 2 y esta por menos 1. Y esta obviamente por nada. Entonces por 2, menos 1, 0. Entonces hago menos 2, menos 7, menos 9. 4, menos 4 es el 0 que necesitaba. Y ya está. Entonces lo que voy a hacer ahora es voy a trasladar esta acá y voy a trasladar de vuelta esta acá. Y voy a poner acá menos 9, 0, 0. He logrado que esta matriz sea una matriz triangular inferior como quería. Ahora voy a calcular los determinantes. El determinante de esto es 2 por 1 por 1. Es 2. Por, estoy aplicando esto, chicos. Estoy aplicando esto. Estoy calculando el determinante de todo acá. Y obviamente tiene que ser el determinante de todo acá. ¿Sí? Entonces, el determinante de todo esto es... El determinante de esto por el determinante de esto por el determinante de esto. Entonces, el determinante de U1 es 2 por 2, 4 por 1, 4. Son matrices triangulares superiores, así que es fácil de calcular. Bueno, el determinante de esto es justamente el determinante de A que yo quiero conocer. Y el determinante de esto es menos 9 por 4 por 2. Y me van a decir ahora, está haciendo trampa porque no, no hace menos 9 por 2, 18 por 4. Bueno, es porque yo quiero eliminar justamente, cancelar estos términos. Y entonces queda fácilmente que el determinante de A es menos 9 como tenía que ser voy a traer el WX máxima acá y voy a escribir A igual en matrix y ahora 1,1,1, y separo menos 1,2, menos 3 y coma otra vez para la última línea 3,0,2 y depende de la configuración de la máquina de ustedes eh, pueden hacer enter en algunas máquinas ya le toma y si no shift enter que es en el caso mío el determinante de a es determinant of a ah, shift enter en este caso esta es la forma en que trabajamos con wx máxima primar vamos a poner a es igual y acá directamente eh, vamos a correrlo un poquito si vemos así vemos 1 espacio 1 espacio 1 punto y coma para, para tener la otra fila menos 1 espacio 2 espacio menos 3 punto y coma 3 espacio 0 espacio 2 y cierro paréntesis y enter y ahora pongo d sub a es igual en este caso es igual no es dos puntos so depth de a cada vez que yo diga d sub a eh, por 45 me va a hacer la cuenta eso es todo